Hola, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Gracias por sumarse a un nuevo encuentro de Wiki herramientas. Cómo hacer cosas con los proyectos Wikimedia o en los proyectos Wikimedia. Eh, hoy tenemos a nuestro ya amigo de la casa, Miguel, que nos va a estar contando un poco sobre cómo rastrear y llevar videos e imágenes de otras plataformas con herramientas súper sencillas de utilizar a los proyectos Wiki. Eh, Eben, no sé si quieres sumar algo más. No, simplemente que, bueno, bienvenidísimo de vuelta, Miguel. <ríe> y en realidad recuerden que así como lo estamos este, haciendo esta serie de uh, Special Features, vamos a decir con Miguel, <ríe> en realidad eh, cualquiera de ustedes que esté escuchando del otro lado, ya sea porque están viendo la grabación en YouTube o porque están ahora eh, en vivo, Recuerden que, bueno, eh, la idea es que en este espacio también, si tienen alguna habilidad, eh, vengan y la muestren. Y si no saben que tienen una habilidad, eh, pueden escribirnos y nosotros les vamos a confirmar que efectivamente tienen una habilidad. <ríe> eh, invitarles a este espacio, eh, como lo hicimos en su momento con Miguel Alan. Así que, bueno, este, eh, bienvenidísimo de vuelta, bien. Gracias. <ríe> Se me escucha bien, ¿no? Dale, perfecto. Bueno, pues nada, eh, gracias por volverme a invitar a ver qué tal este taller. Esperemos que no, sea tan, no, no se divide en dos como el anterior, el de categorías. Así que nada, bueno, que hola eh, a todas, todos, todes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, como dice Constanza también, según la hora que nos estén escuchando. Bueno, voy a empezar a compartir aquí la pantalla. Voy a organizar aquí un poco mis pantallas y esto de aquí. Okay. Mientras Miguel organiza las pantallas, eh, les dejamos en el chat eh, la página donde pueden encontrar los futuros encuentros de Wiki Herramientas. Va a estar súper interesante porque vamos a ahí, eh, están ya planificados, creo que hasta de todo agosto ya tenemos encuentros planificados. Eh, vamos a tener un taller con Paula sobre, sobre cómo organizar encuentros eh, sobre, de arte y feminismo, pero también vamos a eh, hablar un poco después con Luis Alvaz sobre la gobernanza en Wikipedia en español. Y para fines de agosto vamos a tener un encuentro más técnico con eh, Super Cero Cool, que nos va a contar un poquito sobre los bots. Así que también eh, les invitamos ahí a entrar a la página y chusmear un poco qué es lo que viene. Bueno, se vienen cosas interesantes, entonces. Bueno, vamos a empezar. Eh... Nunca, nunca, nunca ninguna cosa tan interesante como lo que nos has presentado vos, por supuesto. <risa> no, vamos, a ver, vamos a hacer esta, este pequeño taller bastante práctico. Voy a explicar algunas cosillas y, bueno, sobre todo quiero que sea algo práctico. Lo que sí que voy a ir un poco más rápido de lo habitual porque es bastante contenido. Espero que podamos hacerlo en, en la hora que está planificada. Bueno, pues, es, mmm, yo he titulado este taller, o sea, después de haberle dado muchas vueltas y haber depurado mucho lo que tenía para presentar, estrategias para encontrar imágenes para Wikimedia Commons. ¿Ok? Vamos a empezar. ¿Qué es Wikimedia Commons? Lo primero. Wikimedia Commons es un repositorio digital de imágenes, eh, bueno, de mm, elementos audiovisuales, imágenes, vídeos, audios que tienen licencias libres. Esto de las la, la licencias libres, eh, creo que ya se explicó en el anterior wiki, eh, wiki herramientas, así que bueno, no voy a entrar en profundidad en esto, son, eh, son por ejemplo, eh, imágenes, eh, vídeos, audios, como he dicho antes, eh, con licencias libres, y que eh, son eh, de donde los proyectos Wikimedia eh, toman en las imágenes, sobre todo, eh, bueno, todos estos elementos para poder utilizarlos en, pues eso, en los proyectos Wikimedia, ¿no? Como por ejemplo en Wikipedia, cuando se hace un artículo de un, de un evento, una persona, eh, las imágenes que, por lo menos en, Wikip en Wikipedia en español, que es lo que utilizamos, utilizamos nosotros, son eh, ahí donde están alojadas estas, estas imágenes. ¿Vale? Wikimedia Commons. Eh, ¿Cómo es que puedo yo aportar? ¿Cuál puede ser mi colaboración dentro de, de este proyecto? A diferencia de Wikipedia, que se publican artículos y se, editan, se dictan estos artículos, aquí lo que puedo hacer es donar mis fotografías. Es decir, hago fotografías y las dono. O también tengo la posibilidad de escanear fotografías y donarlas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué, ¿por qué hago esto? ¿No? Una de las razones es porque veo artículos que no tienen imágenes y hago fotos explícitamente para poder graficar esos, esos artículos. Otra posibilidad es porque he visto un concurso en Commons y quiero ganarlo. O bueno, por lo menos quiero participar. Y si soy muy ambicioso, quiero ganarlo. Hay muchos concursos, ¿no? Esto creo que también eh, en otro wiki, wiki herramienta se puede hablar del tema de concursos, etcétera, ¿no? Porque hay concursos en Commons, hay concursos en Wikipedia para redactar artículos, etcétera. Otra de las razones que puedo tener es porque sé hacer buenas fotos y quiero aportar eh, mi granito de arena al conocimiento libre. Tengo fotos digitales antiguas en mi disco duro y que pueden ser valiosas, entonces yo lo que hago es subirlas a Commons, a Wikimedia Commons, y estoy haciendo una liberación de ese material. O tengo fotos en papel y que pueden servir en algún artículo, con lo cual las escanearía, les daría una licencia al compartirla, al subirlas a Wikimedia Commons y ya podrían ser útiles, ¿no? Para Wikipedia o por, o por quien utilice este tipo de licencias, ¿no? En sus, en sus materiales, ¿no? en, en sus publicaciones. Bien, hasta este momento lo que hemos visto es que tengo dos posibilidades: hacer fotografías o escanear fotografías. ¿Y qué pasa si no puedo? No, no, no tengo la posi las posibilidades, ¿no? no de, de, este, de, estas dos, de estas dos vías, ¿no? De hacer fotografías o escanearlas. Y de eso va a versar este taller, porque vamos a ver las otras posibilidades que yo creo que son bastante útiles y que son las que particularmente utilizo yo cuando no, no tengo esa posibilidad de hacer fotografías o escanearlas, que he hecho muchas y también he escaneado unas cuantas. Bien, vamos a conocer eh, uno, un repositorio de imágenes. No, pero vamos, a, vamos a atrás. Hay muchos repositorios digitales que, han public que publican contenido con licencias libres o que estas licencias de estos elementos, eh, de estos contenidos, ya han caducado por un tema de, de que pasan más de 80 años según las legislaciones nacionales, ¿no? O más de 50, más de 80, más de 100 años o incluso 150 años. Entonces, estos materiales ya son libres. Pero eh, no voy a entrar en estos repositorios digitales. Uno de ellos, por ejemplo, se me ocurre es europeana, que tiene una muy buena base de, una base de datos, de imágenes que pueden ser, utiliza, pueden ser utilizables en los proyectos Wikimedia. Pero no, no voy a entrar en ellas. Pero porque vamos a ver otro tipo de estrategias para que esto, para algunos artículos, particularmente para biografías, que es lo que se me ha ocurrido a mí para poder eh, estructurar esto, este pequeño taller. Ojo, una cosa bastante importante. Para tener éxito en estas estrategias, eh, una, una gran parte de, de ello es, nos tiene que acompañar la suerte. Porque no siempre vamos a encontrar eh, lo que queremos. Según, porque nosotros, eh, no están en nosotros eh, las la posibilidades, sino que tenemos que encontrarlas y tienen que estar. ¿no? Pero yo voy a explicar un, estas estrategias para... Por lo menos, eh, conocerlas. Uno de estos, eh, vamos a hablar de un repositorio de imágenes que es Flickr. Flickr, no sé si, si lo conocéis, pero es una, es una web, un repositorio de, de fotografías que, pues como que muchos fotógrafos o muchas personas particulares, eh, fotógrafos profesionales también, muchos, suben su material para compartirlo. ¿Qué pasa? Que en Flickr, para poder tener que subir una imagen, tienes que licenciar esa, esa imagen. Entonces, tenemos una serie de tipos de licencias. Se me ha abierto por acá, lo voy a poner para acá. Se ve bien, ¿no? Vale. Lo amplio, creo. Eso. ¿Un poquito más? ¿Un poquito más? Bueno. Flickr. Sí, ahora y... se ve perfecto. Si clicamos aquí, Flickr es esta... Bueno, bueno, y ahora hay, que, hay, ahora hay que ampliar el Flickr, ¿no? Sí, bueno, Flickr, Flickr es esta, esta web donde podemos encontrar... No, no, digo, hacerle zoom, hazle zoom. Ah, lo hacemos zoom. Eso, perdón, perdón. No, no casi Ahí. da falta explicarla. Ah, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, pues eso. Como he dicho antes, Flickr es una, un repositorio también de imágenes que utiliza también una serie de licencias que son A ver, aquí está. Vale, son estas que, están, que vemos en la primera columna, ¿vale? Todos estos tipos de licencias son las que utiliza Flickr eh, cuando uno, uno sube sus imágenes. Vemos que por un lado hay unas que están en, con un fondo verde y otras que están en un fondo rojo. Pues eh, esto significa que las que están en fondo verde son compatibles con las licencias que utilizamos nosotros en los proyectos Wikimedia. No, que como vemos aquí que son la de Creative Commons eh, by 2.0, eh, la 0, etcétera. Vale. Ahora bien, cuando uno sube un material a Flickr, que los lo licencias, eh, presumimos que es un material propio, pero también existe una, algo que, que hay que tener cuidado, que es el blanqueo de licencias. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos, lo voy a explicar así un poco brevemente. Cuando una persona, cuando un usuario sube una imagen a Wikimedia Commons, tienes que licenciarlo. También presumir, eh, hay que presumir que es la imagen de uno mismo, o sea, que uno es, uno es el poseedor de estos derechos. Entonces, cuando subes la imagen a Wikimedia Commons, eh, otorgas una licencia, pero puede, puede ser el caso de que esa, esa imagen, esto lo hacen muchos usuarios novatos, por ejemplo, esa imagen eh, no es tuya, la has sacado de internet y simplemente la está subiendo a Wikimedia Commons creyendo que es una práctica recomendable, ¿no? Pero vamos, que no es así. Estas imágenes se pueden detectar como una infracción de copyright. Existen una serie de bots que se encargan de ello y también una, una serie de usuarios que vigilan es, las, las subidas nuevas y detectan imágenes que no corresponden a las licencias que se han otorgado. Pues el blanqueo de licencias eh, funciona parecido, es decir, yo subo una imagen a Flickr que no es mía, la licencio con una, con una licencia compatible a Wikimedia Commons. Y luego migro esa imagen a Wikimedia Commons. Con lo cual, el sistema detecta que esa imagen ha sido licenciada en Flickr con una licencia compatible. Pero realmente lo que he hecho es eso, un blanqueo de licencia. Porque esa imagen no está bien licenciada. Entonces, hay que tener bastante cuidado con, con estos temas. Aquí, ven, aquí tengo la, la página que explica esto, el blanqueo de licencias. Más o menos lo que, lo que he comentado. Estas, este, cuando se detectan, se, se proponen para borrado estas imágenes. Entonces, hay que tener un consejo bastante, bastante importante. Es que si no estoy seguro al 100% de que esa imagen es viable eh, migrar desde Flickr a Commons, mejor no lo, no lo hago. Hay que estar seguros al 100%. O por lo menos muy, muy seguros de que es correcta la, la licencia que, que tiene esa imagen. Bueno, esto se detecta por una serie de estrategias también, que es, por ejemplo, mirar los, los datos exif, de la, los metadatos exif de la, de, de la imagen. Por ejemplo, hay, hay imágenes que no tienen estos metadatos, con lo cual eh, probablemente han sido sacadas de internet. Eh, ahora bien, Flickr... Eh, Muchos usuarios de Flickr, como he dicho antes... Eh, ¿Pasó algo todo? con tu micrófono, Miguel, me parece? No sé si soy yo. O... No, no, yo lo escucho bien. A ver, a, ver. Bien. a, ver, a ver. Sí, sí, está bien, está bien. Porque antes había pasado el micrófono, ah, pero sí. no, ver, está bien. Sí, en la previa detectamos un problema con mi micrófono que parecía que me ponía voz chillana. Bueno. Eh, muchos usuarios de Flickr eh, suben sus imágenes, suben su material fotográfico con licencias libres. Uno, una, uno de estos tipos de usuarios son los partidos políticos. Y yo quiero, aquí con esta, esta parte, quiero dar un tirón de orejas a muchos partidos políticos, si es que algún político por ahí nos está mirando. Que, por favor, eh, liberen sus imágenes, liberen sus contenidos, porque luego vamos a poder utilizarlos para los artículos. Eso es bastante importante. Ahora bien, he detectado dos partidos políticos, eh, que sí lo hacen. Uno de ellos, y bueno, no, no es la tendencia política que yo sigo, es un partido que de extrema derecha aquí en España, que Vox, que todo su contenido lo sube con licencia, vamos, eh, ¿cómo se llama? Dominio Público. Bueno, pero este... por lo menos son liberales consecuentes, vamos a decir, ¿no? Porque, eh, <risa> <risa> o sea, hay, hay liberales que ni eso hacen, así que, o sea, pues, en, en eso por lo menos hay que darles la derecha. Ajá. Sí, bueno, yo los, no, no es por nada que los quiere, pon, no quiero dar, poner de ejemplo, lo, no es por nada que los quiero poner de ejemplo, pero la verdad es que ojalá muchos otros partidos políticos hagan esto, ¿no? Porque aquí tengo, aquí tengo el... el es que yo no sé si esto es un perfil, o sea, bueno, el usuario, no, Vox España, que es usuario, el usuario oficial eh, de este partido, y por ejemplo, vamos a ver una de sus imágenes, ¿No? esto es de una, no sé, no sé, una, un, algo de su partido, una reunión de su partido, y como vemos aquí está licenciado, Desde el 14 de febrero de 2022 ha sido subida y está en dominio público. Si vemos otra. Igual, dominio público. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas fotos podemos nosotros reutilizarlas en Wikimedia Commons. Dominio público. De hecho, ¿eh? aquí está un álbum. Y si seguramente entramos en este álbum, todas las imágenes estarán en dominio público. Yo tengo una para contraparte. Que no está en Flickr, pero que tiene también todo en abierto, que es la prensa obrera acá en Argentina. También con Luego vamos a ir a, a, a una parte también, hablaremos de la prensa. Bien, eh, por ejemplo, voy a, voy a poner un ejemplo so, de este, del uso de, este, de las licencias eh, que nos encontramos en Flickr. Por ejemplo, aquí tenemos un, eh, el artículo de Álvaro Sancajo, que es un periodista español, que vemos que en el artículo no tiene imagen. Y si leemos en el artículo, ha sido director de comunicación, o sea, no es que es, ha sido aquí hay que corregir este artículo, Así sido director comunicación de Vox para la candidatura de una, de una política de este partido, ¿no? No tiene imagen, entonces a mí se me ocurrió eh, echar un ojo a las, a las imágenes que tenían publicadas en, de este partido y encontré, a ver si se abre esto, la organización de, de los links en la presentación, impecable. Ah, muchas gracias. Y encontré pues a esta política en un acto de campaña y aquí a su, a su lado eh, esta persona, este es Álvaro Zancajo, confirmado, vamos, lo le he, le he buscado en Google por ahí. Y bueno, es conocido también, es un periodista español. Y entonces yo lo, esta imagen, vemos aquí, dominio público, yo la puedo utilizar, la puedo migrar a Commons, recortarla y utilizarla para el artículo de esta persona. Con lo cual, pues mira, mira esto es una... No he tenido, la idea es que no he tenido que ir a hacerle la foto a esta persona, sino que ya he podido encontrar la imagen de esta persona y poder ponerla. Sin tener que violar eh, derechos de autor de nadie, porque, pues eso, como he dicho antes, muchos usuarios eh, tienen el desconocimiento y cogen a cualquier foto que encuentran por internet, la suben a Commons, la ponen en el artículo y luego, pues, eso. Luego hay que borrar Sí, y, y igual también está bueno recordar, porque no sé si lo dijimos la vez pasada o no, que en este caso, digamos, eh, está bueno también porque justo estas imágenes que estás mostrando son en el contexto de un encuentro público, ¿no? En, en un espacio público. Y uh -huh. hay que recordar que las licencias Creative Commons no afectan al derecho a la personalidad o a la imagen que pueden tener las personas que están siendo retratadas. Entonces, eso va por dos carriles separados. Digamos. Por un lado está la licencia de la foto y por el otro lado están los derechos de imagen que le corresponden a la persona eh, por, porque es su imagen pública, digamos, ¿no? O sea, que eso siempre es bueno recordarlo. Uh -huh. Sí. Ah, existe también una plantilla que, de derechos de personalidad, creo que es, que aclara este tipo de, de asuntos en algunas imágenes de personas, yo, por ejemplo, sí que la pongo, ¿no?, para que no haya duda acerca de, estos de este tipo de derechos. Bien, hemos visto un partido este, el de extrema derecha, vamos a ver otro, otro partido, brevemente, Compromís, que este es un partido progresista, de ámbito, bueno, es nacional, bueno, no es nacional, es de ámbito regional, que también, si vemos en su perfil de Flickr, sube imágenes con licencia, una licencia compatible que es si clicamos en la licencia que han puesto en esta imagen es CC BY 2.0 que como hemos visto en el si, si volvemos a ver si volvemos aquí en los tipos de licencias en Flickr vamos a ver qué es esta CC BY 2.0 con lo cual esta imagen de esta política, vamos a poder utilizarla. De hecho, vamos a buscarla. Ahí está nada más. Vamos a buscarla. Sí, y mientras la vas buscando, quizás una buena recomendación también ¿Oh? es que... Eh, ah, ya está la foto. Ajá. No, eh, además es la misma. Es la misma, sí, es la misma. Pero una buena recomendación también es que tengan en cuenta que si bien las versiones de la licencia en general no deberían importan, importar tanto, justo entre la 2.0, la 3.0 y la 4.0 cambian algunas cuestiones respecto de cómo hay que hacer la atribución correctamente. Uh -huh. eh, y así que recuerden que siempre que estén trabajando con la 2.0, es muy, muy, muy recomendable que chequen las guías de atribución de Creative Commons, que ahora se las vamos a pasar por el chat, eh, para asegurarse de que no se manden ninguna macanita por ahí. Eso en Commons se resuelve automáticamente, en teoría, pero bueno. Claro, eh, la cuestión es que de este tipo de licencias que son compatibles es que no, no son no comerciales, ¿no? Porque si vemos aquí que... Las que, las que son, digamos, prohibidas que las que tiene todos los derechos reservados. Y luego estas que tienen aquí el, el símbolo del dólar tachado significa que eh, son no, no comerciales. Pero nosotros, nosotros es que las imágenes que subimos a Commons, esto es un poco, un poco complicado con, comentarlo. Las imágenes que subimos a Commons pueden ser utilizadas con fines comerciales. O sea, yo lo tengo presente cuando subo mis imágenes y he subido, no sé cuántas he subido ya, 5.000 o así. o No, bueno, estoy exagerando. 2.000 y pico. Y he visto esa, esas imágenes que yo he subido a Commons reproducidas en algunos medios. Pero vamos, que con la licencia correspondiente que es la que me atribuye a mí eh, como autor. Pero bueno, no pasa nada. Eh, volvamos aquí. Hemos visto que este, esta foto ya alguien la encontró y ya la ha subido aquí a, a bueno, está en, en Wikipedia, si clicamos en la foto, vamos a Wikimedia Commons, que es donde está alojada esta imagen, y seguramente aquí, en el resumen de, de la, del elemento, del archivo, vemos que justamente es este, la fuente, Flickr, Fotos, yes. y si clicamos ahí nos va a llevar a esta imagen, que era la que habíamos visto, y la licencia aquí está licenciada justamente con la licencia correcta, que es la que hemos visto antes, que es esta. Vale. O sea que todo correcto hasta aquí. Bien. Uno, algunos casos de éxito. Bueno, hemos visto ahora mismo este, el de la política esta de compromiso, pero os quiero comentar algunos casos de. Algunos casos de éxito significan. Mmm, Casos donde muchas imágenes eh, han sido subidas, han sido migradas de Flickr a Commons. Por ejemplo, las de la Feria del Libro de Ricardo Palma, que es una feria de libro en Perú. Si clicamos aquí en este archivo, todas las imágenes también que, que suben esta, este perfil, que es el perfil oficial de esta feria, las suben con licencias libres. Licencias compatibles, más bien dicho. ¿eh? Algunos derechos reservados, clicamos aquí y es esta. Alguien creo que descubrió que esta, este perfil subía y periódicamente hace subidas masivas desde este perfil a Commons. Hace una, una serie de migraciones de todas las imágenes que comparte este perfil. Eh, vamos a ver otro, otro caso, que es de un restaurante que no tiene artículo, pero que. Uy, vamos para atrás. Que las fotos que han subido, fotos oficiales del restaurante, son estas, muy bonitas, y también las subieron con licencias compatibles, entonces eh, se han podido crear una categoría en Commons con estas imágenes, se han podido migrar estas imágenes a Commons y se ha podido crear una categoría, y son estas imágenes, entonces ya si alguien crea… Para ilustrar el título, platos, para ilustrar platos de comida, espectacular. Bueno, pero a mí no me gusta ilustrar este, artículos de comidas con platos muy, muy de vanguardia porque se alejan mucho de lo que sería... De la, de la sopa y de viso del día a día. Eso es, del de, del, del de calle, del de casa de toda la vida. Bueno, pues este restaurante no tiene artículos, así que animo desde aquí si alguien lo quiere hacer. Es relevante, creo que está entre los 50 mejores restaurantes del mundo, así que bueno. Vamos a seguir. Eh, este artículo, Dengue, Dengue, Dengue, es un artículo de una banda que creé hace poco. Y claro, eh, utilicé una, esta estrategia de hacer unas búsquedas en Flickr, eh, a ver si por un casual existía alguna foto de esta banda y tuve éxito, porque cuando hice la búsqueda, a ver si se abre, encontré... Que eh, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, un perfil bastante oficial, eh, había subido fotos de un, de un concierto que tuvo esta banda el 20 de marzo del 2022 en Ciudad de México, con lo cual tenemos imágenes. Eh, a ver, vamos a ver sí, alguna sí. de estas. Y también está bueno como ver este caso ¿no? que estás trayendo, Miguel, porque yo creo que pasa un montón, ¿no? que quizás... Si uno va al sitio web oficial de muchos de estos organismos o incluso de la página web de estos partidos políticos, no vas a encontrar esta, esta, esta licencia así tan permisiva, ¿no? Y después vas a sus cuentas en Flickr y en Flickr está todo bien, ponen la licencia, no hay ningún problema. Y en general, bueno, eso tiene que ver mucho con el funcionamiento de las instituciones públicas <ríe> y demás, este, pero sí. está bueno como... Tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es, me imagino que la Secretaría de Cultura de México no tiene una licencia CC en su sitio, pero evidentemente sí la tiene en Flickr. Mira, lo, os voy a contar así brevemente cómo, cómo es que los pasos que seguí. Simplemente entré en Flickr y, mira, aquí en, hice clic aquí en la lupita, esta que viene arriba, y puse dengue, dengue, dengue. A ver. Día eh, otra vez aquí a la lupa o le das al intro. Y bueno, te salen, te salen los resultados, ¿no? Y salen, bueno, sale muy variado. Aquí como la banda se llama dengue, pues sale, saldrá pues, cosas de campañas contra, la de, contra el dengue, que es una enfermedad. Bueno, pero vamos a filtrar estos resultados. Aquí en una de las pestañas, en una de las opciones de búsqueda que vemos, pone cualquier licencia. Entonces aquí lo que tenemos que utilizar no son todas las Commons, se permite el uso comercial, no. Sino esta de aquí, se permite el uso comercial y las modificaciones por lo menos es la que yo utilizo y la o sea, la de se permite su uso comercial creo también, pero yo casi siempre utilizo esta, entonces una vez y que... Y también fui... eh, la de Estados Unidos actividad gubernamental seguramente también la puedes usar porque... Claro. Eh, esa sería, la, seguramente sea la del dominio público de, de Estados Unidos. Eso es pero bueno, supongo que no. La mayoría de este tipo de, de, de imágenes que son de EU, actividad gubernamental, como su propio nombre indica, son del gobierno de Estados Unidos. Y no creo, no creo que de esta banda hayan tenido eh, imágenes del gobierno de Estados Unidos. Bueno, a lo que voy. Ah, si bueno, bate. sí, es cierto. No, no, no de dengue-dengue, digamos, ¿no? Pero bueno. <risas> si bajo y voy viendo los resultados. Bueno, esto lleva un poco de tiempo. ¿Eh? Aquí hay una, ¿ves? Aquí me ha salido como resultado justamente la imagen, una de las imágenes que había subido. Vemos aquí la licencia. Efectivamente, es la 2.0. Vale, pues esa es una de las formas, ¿no? Eh, otra forma que quiero comentar ahora en este taller es que también puedes animar a, a los usuarios de Flickr a que liberen su contenido. Es decir, o que cambien la licencia, o que suban a Flickr contenido y que le pongan con una licencia compatible. Este es el caso que sucedió con el Ausfes Perú, que es un festival de cine LGBT+, en Perú. que no teníamos Hice el artículo y no teníamos ni una imagen de, que retratara o que graficase este festival. Eh, me puse en contacto con, el, con una, una persona de la organización y... Bueno, me comentó que sí que tenían material, era material propio, eh, la propia organización era la que hacía las imágenes, no contaban con un fotógrafo externo, y lo que hicieron fue, eh, a veces, yo lo comento porque a veces es un poco engorroso, muy, muy pocas veces, algunas veces, es un poco engorroso que para que las personas que quieran ser donantes, sobre todo, pues esto, ¿no? una organización, eh, un festival en este caso, suba las imágenes a Commons, muchas veces conocen más Flickr. Entonces eh, yo le dije, le puse las dos opciones, sube las imágenes a Commons, le expliqué el proceso, pero al explicarle también el proceso de Flickr, me dijo que le resultaba más sencillo porque también ya tenía una cuenta en Flickr. Con lo cual, lo que hizo fue subir las imágenes y ponerles esas licencias compatibles. Y algunas imágenes que ya tenía subidas, recuerdo, le cambió la licencia. No eran muchas, pero eran unas cuantas. Así que esa es otra, de, otra estrategia que puedes utilizar para, por ejemplo, este artículo de la Perú. Bueno, no, no he puesto ninguna de las imágenes que subió, tengo que este artículo todavía tengo que ampliarlo, pero si vamos aquí a la categoría multimedia en Commons, eh, muchas de las imágenes que vemos aquí son de, por ejemplo, esta de aquí, pues de gente que ha ido al festival y si vemos aquí, clicamos en la fuente, nos va a llevar aquí al, al perfil del Festival AoFes Perú con sus datos ESI correctos y la licencia que han utilizado ellos es, en este caso, pues esto, la, bueno, la 2.0 también. Para mí hay algo ahí de Flickr que debe permitir solamente colocar la versión 2.0 de la licencia. Yo creo que sí, no, no, no. Luego, si, si no, lo, lo miramos. No, es que no, no tengo aquí la iniciada sesión. Bueno, sí, es algo como que no, no te permite ir más allá de ponerla 3.0 o 4.0. Es como que te muestra pocas opciones, pero dentro de esas pocas opciones tenemos las que son las licencias que son compatibles con Commons, que bueno, nos viene bien. Y me estoy dando cuenta que han subido más fotos. O sea, que han seguido esta buena práctica, porque estas me parece que son de, de este año. Este de aquí, creo que sí. Tengo más que, esto seguramente es de este año. 2022. Ah, y las han puesto también con... con bien, eso ya eh, hemos creado una costumbre. Entonces seguramente las siguientes fotos de los siguientes festivales lo van a subir. Lo van a compartir este perfil de Flickr. Lo van a poner licencia combativa y vamos a poder traernoslas a Commons. Ahora uh, lo importante. Bueno, lo importante. Ahora lo práctico. Flickr. Vamos a ver el proceso. Es un poco, no, no es muy engorroso. Vamos a hacer un ejemplo de migración de imagen con el asistente de subidas. Eh, bueno, yo había buscado algunas imágenes del Ministerio de Defensa del Perú porque tiene la costumbre de subir las imágenes, con, la buena costumbre de subir las imágenes, sus imágenes con licencias compatibles, pero bueno, eh, creo que voy a utilizar otro ejemplo. Voy a hacer un caso así bastante real, bastante real de cómo es como yo hago las cosas. Entro en Flickr y pongo Perú. Pongo aquí la licencia que he comentado, se permite el uso comercial y las modificaciones. Y en vez de aquí en esto de relevante, no, pongo la fecha de subida. Y así a veces, pues, hago ba pequeñas batidas de imágenes, a ver, qué, a ver si se ha subido un nuevo contenido, a ver si... No muchas veces eh, busco una imagen específica, sino que me encuentro imágenes que luego se pueden utilizar en los artículos en Wikipedia o subir, o no artículos en Wikipedia, sino que se pueden subir incluso a, eh, a Commons, se utilizan luego en Wikidata y ya tenemos una imagen de una persona para un futuro artículo, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, pues eso, eh, Perú, eh, voy viendo aquí unas imágenes, bueno, aquí estas probablemente me puedan servir para algo, estas son las del Ministerio de Defensa que había mirado antes, es que así con esto tan grande, bueno, voy a bajar, para mostraros cómo he encontrado una imagen que me va a ser muy útil. Voy a seguir bajando. Así es, el día a día, digamos. Mirando aquí fotos. A ver. Eh, te, te, te, te. A ver si la encuentro. Porque a lo mejor... Eh, estoy bajando. Si sí, era por aquí. No... no ir comentando algo, porque en lo que la encuentro, que parece ser que no veo sería... no, igual que eso, ¿es el ministerio de qué habías dicho? De defensa. El ministerio de defensa, tiene muchas fotos de animales, ¿no? Me sorprende eso. No, no, no, no, no, no, no, no estoy buscando en el álbum del ministerio de defensa, he puesto simplemente Perú, ah, he puesto ah, una que... licencia compatible y la fecha de su vida. Ah, bien, bien, bien, bien, bien. Sabes, o sea, eh, y me muestra las últimas imágenes subidas que tienen en la descripción o en el título a la palabra Perú y eh, y que tengan estas licencias que puedo yo eh, llevarme la a... eh, igual hay un par de fotos ahí bastante impresionantes, ¿no? Más allá de sí, <risa> sí por ejemplo, a lo mejor este, este, este, este, este mono. Tengo una imagen, un en su artículo no tengo una imagen muy buena y podemos más bien utilizar esta, ¿no? Sí. Pero mira, mira a veces cuando preparo cosas, eh... a ver, lo, lo voy a poner directamente para... Sí, eh, no. libro, ...Ricardo Palmas, porque era ahí. Ah, y lo otro, porque veo que hay unas fotos de niños también, ¿no? Siempre tener cuidado con las fotos de niños. O sea, en general hay re recomendación, no que sea un consejo legal ni mucho menos porque acá nadie es abogado o abogade, pero fotos de niños lo mejor, mejor es evitarlas y no subirlas a Commons. Eh, por más que estén subidas a Flickr, eh, es mejor no, su no subirlas a... A común, en general, recomendación. Eh, siempre y cuando, digamos, en, en, el caso, en algunos casos puede pasar como eso, ¿no? Bueno, niños participando de una actividad, bueno, puede ser, pero si ya es como un niño muy identificable, la cara y ese, esa clase de rasgos, siempre eh, lo mejor es evitar subir esas fotos. Ese es como el comentario que puedo hacer mientras <ríe> Miguel Alan va buscando y a ver si se me ocurre algún otro comentario más que hacer. Eh, sobre mmm, las licencias o sobre, ¿qué más podríamos con, conversar? Eh, sobre el, el, el tema de la atribución, bueno, en realidad sobre la, el tema del verso, el verso, versionamiento de las licencias, yo creo que no es Flickr el único que está eh, atrasado. De hecho, Wikipedia usa la, la versión 3.0 de de la licencia Creative Commons, cuando la verdad es que podrían utilizar la versión 4.0. Ya está ya está como bastante consolidada en el tiempo, ¿no? este, Y también eso, hay que saber navegar estos entornos a veces porque Wikimedia Commons es una maraña, maraña infinita e imposible de cantidad de licencias que tiene disponibles. Eh, de todos los tipos y colores. Y creo que hoy por hoy, si tratan de subir una licencia, eh, uno incluso puede eh, eh, como elegir, me, mm, entiendo, claro, hoy por hoy, en Commons, ustedes pueden elegir la versión 4.0 de la licencia Creative Commons. Pero Wikipedia sigue estando licenciada con la 3.0. Eh, así que, bueno, como ven, hay, un, hay una maraña de versiones de licencias eh, bastante bastante interesante. Eh, y no pues, sé cómo vas a buscar. No, pues no la encuentro. Se me, se, me ha, <risa> se, se me ha ido, ¿sabes? Porque la tenía, la tenía, la tenía, pero parece ser que. A ver, espera, sí. Le, le la tenías, la... pero no, ya no la tenés más. La realmente. tenía, pero ya se me ha ido. Bueno, este es el pan eh. de cada día, ¿eh? En el, mar, en el mar de las imágenes. No, a en, lo el mejor, en el, el historial. la persona que la subió se arrepintió y dijo, uy, no, yo esto... Bueno, ¿saben que Igual con la licencia Creative Commons, importante saber que si una persona se arrepiente y le da de baja a la licencia, en realidad las licencias son irrevocables. Exacto. Porque... Y va a estar pensando lo mismo. Una vez que uno elige liberarlas, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Y en Wikimedia Commons eh, somos como medio imperdonables con eso, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, si se sube a través de Flickr to Commons o si se sube a través de iNaturalist to Commons, que es otro de los encuentros que tuvimos este, en su momento, eh, sepan que eh, automáticamente Wikimedia Commons genera una URL estable al, a Internet Archive que permite... Eh, decir, ah, mirá que en el momento en que yo la subí a la foto, esta foto tenía una licencia eh, Creative Commons eh, y, y, bueno, obviamente una atribución, una atribución compartida igual, lo que sea que haya elegido eh, la persona. Y eso, obviamente, después Commons da como un aviso diciendo, bueno, igual te recomendamos que no reutilices esta imagen en otros lugares para respetar los deseos del autor. Pero bueno, eso es solamente si vos querés respetar los deseos del autor, digamos, ¿no? En principio, eh, el uso de la licencia es irrevocable y Commons eh, a, trata de hacer o trata de tomar medidas para garantizar que esa irrevocabilidad sea efectiva, digamos, ¿no? Y entonces, por eso te provee el URL de Internet Archive de donde está guardada la licencia. Sí. Mira, vamos, vamos a hacer una trampa. Después te paso la factura por estos 10 minutos de hablar pagados <risa> Imaginémonos que he puesto Perú y que he encontrado en la búsqueda, he encontrado esta imagen de esta persona. Va, vale, he tenido que buscarlo con el nombre. Entonces, no, imaginémonos pues eso, que hemos encontrado... Esta, claro, aquí ponía Perú. Ah, es, es Perú. Vale retrocedo, peruana puse esto fecha de su vida y me empecé a buscar, porque quería buscar así de alguna peruana, no de Perú de peruanas y claro, aquí sale un montón de imágenes de esto claro, y aquí está aquí está un poquito más abajo así es como lo encontré aquí está ¿no? <risa> bravo bravo digo, digo, uy esta persona me suena esta persona me suena. Isabel Álvarez. No tiene artículo, ya os lo cuento. ¿eh? Voy a ir a Wikidata. Y me sonaba. Porque esta persona es Isabel Álvarez Novoa. Y es una socióloga de Perú. Y vemos que aquí, bueno, no tiene artículo. Pero tiene un Q en Wikipedia. Entonces vamos a hacer, que vamos a tomar esta imagen y vamos a pasarla a Commons. Perfecto. Así Abrimos cuando el día de mañana alguien haga el artículo ya tiene un montón de información con imagen incluida. Eso es. Vamos a Wikimedia Commons y vamos aquí al menú de la izquierda a subir archivo. Antaño no existía esta posibilidad que les voy a dar, sino que había que descargar la imagen y subirla. Pero ahora el asistente de subidas tiene un botón especial para subir desde Flickr. Vemos aquí la asistencia subida y vamos aquí abajo. Compartir imágenes desde Flickr. Clicamos aquí. Y lo que tenemos que hacer es pegar la URL de Flickr, que es toda esta. Copiamos. Pegamos aquí. Y clicamos en obtener desde, desde Flickr. Esperamos un poquito. El sistema va a comprobar que esta imagen tiene la licencia correcta. Por eso nos da un check. Si ponemos aquí cualquier otra imagen, vamos a poner cualquiera para mostrar. Vamos a poner cualquiera, sin cualquier licencia. Incluso vamos a poner la de que es, eh, bueno, esta por ejemplo. Que seguramente esta es todos los derechos reservados. Si utilizamos esta foto, copiamos y ponemos aquí añadir más imágenes de Flickr. Y la ponemos. ¿Eh? Este archivo está bajo la siguiente licencia, bla bla bla, All Rights Reserve. Lamentablemente, esta wiki no permite esa licencia, entonces ya nos lo ha advertido. Pero en cambio, está así, porque habíamos visto anteriormente que la feria del libro de Ricardo Palma utiliza esta, este tipo de licencias compatibles. Entonces, una vez que está aquí, vamos a dar a continuar. Nos copia el título de la imagen, no tiene descripción, bueno, vamos a poner aquí. Imagen de la feria de libros de Ricardo Palma, punto. Vamos a poner aquí la persona. Isabel Álvarez Novoa. Bueno, las categorías, etcétera. Bueno, esto, <ríe> si queréis ver las categorías, está en otro taller de herramientas Pero de momento no lo voy a poner. Vienes a, Viene a esa propaganda, ¿eh? Hay dos talleres de categorías, <ríe> uno destinado a Commons. <ríe> Aquí me advierte que no tiene categorías, pero bueno, en fin, vamos a darle a aceptar. Y aquí habría que poner, bueno, vamos a omitir este paso y ya está. Gracias por tu subida. Voy a dar clic a la imagen y vamos a ver que esta imagen ya ha sido transferida a Commons desde Flickr y que esta imagen está pendiente de revisar por un bot. Ahora seguramente en un ratillo esto se va a poner verde porque efectivamente va a revisar el bot, que la licencia que está aquí es compatible con la imagen. Vamos a utilizar esta imagen y la vamos a poner ya directamente aquí. Imagen en Wikidata. Entonces este Q ya tiene su imagen. Cuando alguien se anime a hacer el artículo de esta socióloga, eh, ya tiene imagen. O sea que todo, esa es una de las estrategias. Digamos, mira, esto no se pone en verde todavía, pero seguramente en un rato se pondrá. Bien. Eh, había comentado algo sobre el, el es que es License Laundry, que es el, lo que había comentado antes que era el, ¿cómo se, cómo, cómo le, ¿cómo se llama? ¿Se me ha <risa> El blanqueo de licencias. Voy a clicar en esta foto, una foto del presidente Pedro Castillo. Una foto del presidente Pedro Castillo, que vemos aquí que está con la licencia compatible 2.0, pero este perfil a mí me da sospechas. No tiene datos, los datos exif son de, de una imagen, vamos, o sea, no tiene imágenes de la cámara, o sea, perdón, datos de la cámara. Y esta imagen me resulta bastante conocida. Entonces, lo que voy a hacer es. A ver, a ver si me sale aquí. Voy a mirar la original. No, bueno. No voy a hacerlo así. Voy a hacer, voy a poner ver todos los tamaños y voy a buscar aquí, buscar imágenes en Google. Clic derecho, buscar imágenes en Google. Esta es una, también una estrategia para ver si alguna foto no es original. Y como vemos aquí. Esta imagen ha sido reproducida ya por medios Vamos a poner aquí Es la misma imagen ¿Qué quiere decir? Que esta persona lo que ha hecho es Ha cogido esta imagen de internet La ha subido a Flickr Y la ha puesto una licencia compatible Y bueno desde aquí comento que este usuario ya es conocido, le conozco en Commons que hace esto, tiene esta práctica. Sube las imágenes y luego las pasa a Commons. Ya le hemos advertido que esto, pues no, porque sube imágenes de presidentes, ¿no? Con, imagen, con licencias que no corresponden. Entonces hay que tener cuidado. Me, me gustan o... las opciones igual de la gente, ¿no? O sea, como hay uno que sube imágenes de presidente, ¿no? O sea, es, siempre es interesante ver esas cosas. Pues sí. Vale. YouTube. Y esto voy a hacer muy rápido porque creo que nos quedan 10 minutos. Me, me, me he liado como siempre, como en el otro taller, me he liado muchísimo. YouTube. YouTube también tiene licencias compatibles con Commons. Vamos a verla. Esto no, no mucha gente lo sabe, pero vemos aquí que YouTube licencia con Creative Commons. ¿Qué licencia utiliza? CC BY 3.0. No todos, obviamente, cuando uno sube un vídeo a YouTube puedes elegir la licencia que, que quieres para ese vídeo y entre las licencias que te permite hay una que es compatible con Commons. Bien, cuidado también, existe el blanqueo de licencias en, en YouTube. Por ejemplo, vamos a ver un, el ejemplo este de este medio de comunicación peruano que... Eh, este vídeo, por ejemplo. Bueno, Perdona, ¿eh? Que esto... Esto de la publicidad en YouTube es un es un fastidio. Vamos a dejar que pase un poquito. Bueno, vamos a explicar acá. Aquí vemos eh, en la descripción del vídeo, si podemos Mostrar Más, vemos que la licencia es licencia de atribución de Credit Commons, reutilización permitida. Esta es la licencia que nos permite utilizar este material en Commons. Pero, ¿cómo, ¿qué es lo que vemos a continuación? Que este eh, tiene extractos de una película de Don't Look Up de Netflix con lo cual hay un fallo, es decir, está licenciando su contenido con reutilización permitida, pero al mismo tiempo está subiendo un material que no le pertenece, con lo cual hay que tener mucho cuidado. De este medio yo sí he subido algunas imágenes, he utilizado algunas imágenes que, que han difundido con esta licencia, pero cuando claramente son de entrevistas que hacen ellos, es decir, que no están compartiendo un material de terceros. Entonces hay que hay que tener un poco de picardía en este sentido y, y si no estamos del todo seguros, no hacerlo. Vamos a ver unos ejemplos así rápidamente de algunas, este, de algunas imágenes que se han podido extraer de YouTube. Vamos a ver, aquí tengo una lista bastante amplia de este periodista. Esta imagen que vemos aquí en la ficha es una captura de pantalla de un vídeo de YouTube con licencia compatible. Si clicamos en la imagen, vamos a verlo. Que Aquí. Es un screenshot from YouTube. El autor es, vamos a ver aquí, YouTube. Si clicamos aquí, efectivamente es un vídeo de YouTube del cual yo hice una captura de imagen porque la licencia es compatible. Con lo cual esto es permitido. Eh, otro más, por ejemplo, eh, por aquí... Esta actriz también está. Esta imagen es de un vídeo de YouTube. Si clicamos en la imagen, vemos que es un screenshot from YouTube. Si clicamos en YouTube, nos va a llevar a otro medio de comunicación, pero no que utilice esta licencia. De aquí también saqué de este actor, etcétera, de varios actores, de varias personas. Aquí está la imagen. Es hacer capturas de pantalla cuando vemos algún vídeo con licencia compatible. Bueno, aquí tenía más. Vamos a pasar un poco por, enci por, por encima. Bueno, también Vimeo utiliza este tipo de licencia Tienen unas licencias que son compatibles con, con Commons. Eh, este vídeo de aquí. Vamos a ver dónde podemos eh, ver ese, ese tipo de licencias. Voy a quitarle el audio. Bueno, de este, de este vídeo de aquí... Tiene imágenes de una serie, pero al mismo tiempo tiene eh, imágenes de unas entrevistas que hicieron, porque es un perfil oficial de los Peabody Awards. Y dónde? Ah, aquí está. Debajo del título, junto a la, a la fecha, vemos ver más. Si clicamos, vemos que la licencia, no, recordamos que son, es la licencia compatible. 3.0. La de la personita y el compartir igual. O sea, la personita es atribución, creo, y la, esto que es aquí es compartir igual, ¿no? No sé si me equivoco, si me corrigís. Es que no sé si, ve, si se ve. Ahí. Sí, sí, eso es... Eh, sí, esa es... Sí, porque es, es igual, atribución no. y share a like, sí. Eso es. Entonces es compatible. Cuando uno sube un vídeo a, a Vimeo, puedes darle este tipo de licencia. Entonces... Yo extraje de esta persona una captura que ahora está en el artículo de esta persona. ¿Veis? Si clico en la foto, me voy a Commons y vemos que sí, efectivamente es un screenshot from Vimeo en vez de ser de YouTube. Vale. Vale. Casos de éxito. Eh, todos los, prácticamente todos los ministros del gobierno actual en Perú son, videos de, son capturas de vídeos de, de YouTube. ¿Por qué? Porque el canal de la presidencia de gobierno publica contenido con licencia compatible. Entonces hemos podido, entre varios, hacer esta tarea, porque es bastante amplia, ha sido un poco titánica de cuando hemos visto el vídeo de las juramentaciones de, de los ministros, por ejemplo aquí, con la juramentación del nuevo ministro de Interior, esta, este vídeo. Tiene licencia compatible y la idea es, pues, hacer la captura de pantalla de cuando salga jurando en alguna parte que se le vea de cerca. Hacer la captura de pantalla y poner la foto de esta persona en su artículo. Vamos a hacer el proceso. Ahora, bueno, queda un poco de tiempo, pero vamos, vamos a verlo. El proceso es el siguiente. Hay que buscar los vídeos. Eh, las opciones que nos da YouTube... Igual que como en Flickr, cuando buscamos un vídeo, en el cuadro de búsqueda vamos a poner Perú y vamos a dar a buscar. Y aquí en los filtros tenemos que buscar las, en las características Creative Commons. Si clicamos aquí ya nos salen los vídeos que, que han licenciado con, este, con licencias compatibles con Commons. Vamos a ver este por ejemplo vemos aquí y efectivamente nos ha dado este, este resultado. Y bueno, a lo mejor algo, algo de este vídeo no es, es útil para, para algún artículo en YouTube. Hay que hacer la captura de pantalla. Puedes hacerlo de dos maneras. Con el botón de imprimir pantalla, si lo tienes habilitado para, para que te haga una captura de, de, una captura de pantalla con ese vídeo a máxima resolución, cuando lo pones, o descargarnos un plugin. En este caso enseño rápidamente a descargarnos el plugin que es Screenshot, si utilizáis eh, Chrome, claro, Screenshot YouTube, este de aquí. Lo, clicamos aquí en añadir a Chrome, añadir extensión, esperamos un poquito y no sé qué es esto, pero bueno, en fin. Y cuando busquemos un vídeo en YouTube, ya nos va a venir un pequeño botoncito que te va a hacer la captura automática. Bueno, automática no. Cuando cliques el botón, te va a hacer la captura a máxima resolución. Luego hay que subir esa imagen, pero hay que poner este, esta plantilla, CC by YouTube, que es la plantilla específica cuando uno hace este tipo de este tipo de subidas de imágenes. Y otra cosa, también el vídeo, como el vídeo está licenciado con licencia compatible con cómo podemos utilizar esta aplicación para subir el mismo vídeo, que es este de aquí, nos va a pedir que nos loguemos en Wikimedia Commons, permitimos, y simplemente vamos a tener que agregar aquí, eh, en agregar tareas, clicamos en agregar tarea y, pe y pegamos el, el enlace del vídeo de YouTube, este es para subir el vídeo completo. Ahora eh, voy, a, voy a poner a subir este vídeo de la juramentación de del, del ministro que habíamos visto antes. Lo pego aquí. Voy a siguiente. Me sale, toma la información del mismo vídeo. Doy a siguiente. Confirmo y se pone a subir. Y esto lo bueno es que puedes hacer otras cosas, incluso cerrarlo, porque lo va a hacer en segundo, ¿cómo se dice? En segundo plano esta Increíble. tarea, eso es. Lo voy a ir subiendo. Bien. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Ayer eh, se, se redactó este artículo de una drag española, Peca pe, no, pecamimosa, que estuve mirando, estuve corrigiendo, está, está muy bueno, así que, bueno, dije, a lo mejor puedo encontrar su foto. Hice lo mismo, busqué en Flickr. Flickr. Peca a ver, aquí. La mimosa, busqué, nada, no hay nada, no hay resultados, fuera, clicar no me sirve, pero me di cuenta que aquí tenía un canal de YouTube y por así por curiosear, entré en su canal de YouTube para ver quién era y claro me di cuenta que publica su contenido con licencia Creative Commons, con lo cual a esta persona vamos a poder hacerle una captura de vídeo, una captura de imagen de este, de este canal, mira, ahí mismo, para que no, no me voy a ir más allá. ese es otro arte, ¿eh? de ir mirando a ver el momento exacto que, que puede ser una buena captura de, de pantalla. A veces es bueno hacer varias y elegir pues, la que mejor ha salido para poder subir una imagen decente. ¿no? Bueno, como, no, he, como no, no se me ha puesto aquí la, el plugin, porque supongo que tengo que reiniciar el Chrome, bueno, voy a utilizar otro, otro perfil que tengo de Chrome para hacerlo esto, para que se vea el, el botón este que comento. Pues ya estamos listas. Mirad, aquí veis que aquí, en esta parte, no sé si se ve, que si lo amplío a lo mejor no sale. Sí, aquí pone no screenshot. igual se ve Screenshot. Screenshot, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es buscar un mo momento, un buen momento que se le vea a ella este mismo. Pongo la máxima calidad. Bueno, esto lo hace automático, pero voy a poner, por si acaso, la máxima calidad. Y clico en Screenshot. Y se me va a guardar donde yo tenga puesta la ruta para que se me guarde. Aquí se me, se me ha guardado por acá. Vale. Se me ha abierto en el en las descargas de imagen, entonces voy a ir a... Ah, bueno, cierro. No, no quería cerrar eso. Bueno, bueno. Okay. Vale, porque necesito, necesito tener el vídeo al lado porque tengo que obtener una serie de datos de aquí de, del vídeo. Voy a ir a Commons. Igual. Voy abriendo aquí el descarga por otro lado. Vale. Subo un archivo y tengo que subirlo... Igual como si subiese cualquier archivo que he hecho yo. O sea, cualquier imagen que tenga, que tenga yo. Aquí está. Voy a traerla a esta imagen, la arrastro y lo pongo aquí. Voy a continuar. Y claro, la cuestión que ahora tengo que darle los derechos de, de este perfil, etc. ¿no? Entonces tengo que hacer una serie de cosas. Este no es mi propio archivo. ¿Cuál es la fuente? Pego la dirección, del, la dirección de YouTube. Autor. El perfil. Copio aquí la dirección de, de este perfil. Y lo pego aquí. Y tengo que bajar cuando estamos aquí, en la parte que están los, las licencias. Tengo que bajar y voy, tengo que poner otro motivo no mencionado arriba. Y aquí es donde tengo que pegar esta licencia. CC by YouTube. Vale. Doy aquí a vista previa para ver que es correcta. Sí, esta es la licencia correcta. Voy a siguiente. Eh, uf, eh, por ver el tipo lo más descriptivo. Bueno, pues voy a poner aquí así. Voy a quitar esto. Voy a poner aquí y hermosa. Y una buena práctica es copiar exactamente la misma descripción que viene aquí en el vídeo. Copio la descripción. La tengo aquí. La fecha la tengo aquí, 21 de junio del 2022. Tengo que poner la misma fecha. Hemos dicho que era 21 de junio del 2022. Vale, perfecto. Bueno, las categorías voy a poner de la Queens. From Spain. Y doy a publicar. Bien. Omito este paso. Y ya tengo esta foto de esta persona. Si sí, vamos aquí abajo, en el resumen me pone lo que yo he puesto, bueno, lo que se pone en el vídeo. Y la fuente es todo correcto, porque la fuente es el vídeo y el autor es el perfil. Ojo, aquí hay que tener, repito, hay que tener mucho cuidado con el blanco de licencias. Tienen que ser, pues, fuentes que veamos que efectivamente son, no es que sean fiables, sino que son oficiales o que en realidad este trabajo, estas imágenes, han sido hechas por esta persona. Porque puede haber subido contenido de terceros. Y eso, pues, lo podríamos detectar y se manda a borrar la imagen. Bien, vamos al artículo. Voy a copiar esto. Lo voy a hacer muy rápido. Voy a, a Wikidata. Y imagen. P18. Sí, ah, imagen 18 <risa> la, la propiedad. Yo es que no me la sé de memorias. ¿eh? Voy al perfil de a la imagen y ya se me ha puesto la imagen automáticamente. Así que este artículo ya tiene su imagen que hemos encontrado en un video de YouTube. Así Yo debo decir, decir de... que no, no, no tenía la del filtro de YouTube, es muy bueno. Eh, y tampoco uh -huh. tenía la de la costumbre de sacarla el screen, así que es un gran recurso para cuando no puedes encontrar por otro lado la foto exacta, seguramente algún video tiene que estar, si son sobre todo personas públicas. Te hago una consulta que quizás no tengo. Yo voy a decir esto, mi total ignorancia. Um, acá consulta si lo que pasó con el, el video de mi bebito Fiu Fiu es un caso de lavado de licencia. esa idea? Si no, Pau, quedará para la próxima. Nadie sabe. Listo. Nadie sabe. Nadie sabe. El artículo, por cierto, está en, está en consulta de borrado. Ah, bueno. Por esas mismas razones. Pero bueno, en fin. Ya veremos qué sucede. Bebito Hay veces que siento que me quedo afuera del, del mundo, no sé. Pues yo te recomiendo que para que sepas exactamente qué es, entres en el artículo que está muy bien redactado por muchos usuarios. Ah, está muy bien redactado, pero igual está en consulta de, de borrado. Me encanta. Porque algunas personas lo han considerado que no es, no es relevante. No es relevante. Bueno. Para finalizar, vamos a hablar un poco de los medios periodísticos. Hay medios periodísticos que sí que publican su contenido compatible con Creative Commons. Aquí he puesto unos tres. El Salto, La Marea y este de aquí que no me acuerdo, Agencia Sin. Vamos al Salto. Eh, aquí se me abre eh, la web del Salto. Y vamos a ver eh, que efectivamente si vamos en la parte inferior del todo publica su contenido con BY-SA, O sea, atribución y eh, compartir igual. ¡Ojo! Hay que tener cuidado porque algunos medios parece ser que publican con CC BY y es no comercial. Por ejemplo, este de aquí, ctxt. CTXT que yo dije, ¡guau! Este medio sí que publica con licencias compatibles, pero no. Vamos abajo del todo. Y no sé por qué no lo veo no lo por acá. Pero bueno, ya os digo que no publica... Con, ah, aquí está, licencia Creative Commons. Yo dije, ah, mira, licencia Creative Commons. Entonces sí que se puede utilizar algunas imágenes que tienen en este medio. Pero si vamos aquí, clicamos en la licencia, vamos a ver que es no comercial. Aquí lo vemos. Con lo cual no es compatible. Bien, eh, yo tenía un ejemplo que esto ya luego lo, lo haré porque ya no lo quería hacer así durante el taller, pero bueno, lo voy a explicar lo que voy a hacer. Encontré la imagen de esta, de esta política, Merchais Purúa. no sé si lo he hecho correcto, que es del diario, de, perdón, del salto. Con lo cual, esta imagen, a ver si se carga, esta imagen, que ha sido hecha por Álvaro Minguito, si clicamos en Álvaro Minguito, Hacemos la comprobación y es coordinador de fotografía en el salto. Es decir, esta persona ha publicado conscientemente contenido en este diario que tiene licencias compatibles. Es decir, no, no, no es un caso de lavado, de blanqueo de, de licencias. Entonces, este, esta foto voy a poder pasarla, voy a poder llevarla a Wiki, a Commons. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que esta política tiene una imagen en su artículo que, bueno. Está bien, pero no sé. Particularmente no me gusta mucho. Y si la vemos, es que es muy pequeña. Es muy pequeña. O sea, tiene muy baja calidad. Pero si vemos esta imagen, 1.500 por 1.000. Pues esto ya es otra cosa. Además, es un, una imagen un poco más profesional. Es, es una buena imagen, ¿no? Es un buen perfil, se la ve bien. Efectivamente. Entonces... Lo que vamos a hacer es que voy a descargarme esta imagen, la voy a subir y en fuente voy a copiar la dirección de esta de la noticia, y como autor voy a poner a esta persona, al Minguito, y probablemente también le ponga el enlace, este enlace que viene a su nombre. ¿no? Porque esto es lo mismo que hicimos con otro con otro medio. Cuando fue la erupción volcánica del volcán en La Palma en 2021, yo me puse a buscar imágenes a ver dónde encontraba, ¿no? Para poder graficar este, este suceso. Y lo bueno es que encontré esta imagen que está aquí. Si clicamos la imagen de, del artículo, la que encabeza en la ficha, es de La Marea, del fotógrafo Eduardo Robaina. Si yo clico aquí, Vemos que por ahí debe estar la imagen esta. Esta es. Y si vamos... Acepto. Si vamos aquí abajo del todo... Uf, salen muchas cosas. Bueno, por ahí, por en algún punto, donde pone política de términos legales, creo que es. Ah, no, viene aquí abajo. No sé si lo habéis visto antes. Fijaros, si yo bajo del todo, viene aquí. Licencia CC BY SA 3.0. Con lo cual, el contenido que ha publicado en este diario también tiene esa licencia. De hecho, me comuniqué con él y me confirmó que se podía reutilizar estas imágenes porque él conscientemente había publicado estas, estas fotografías en este medio sabiendo que se compartían con ese tipo de licencia. Entonces también es un caso de éxito. De hecho, para otro tipo, para otras imágenes que le he ido encontrando, ya hemos podido crear una categoría de este fotógrafo y hemos podido subir más imágenes que ha ido publicando para otros artículos. Otros casos así rápidamente. La web del Ayuntamiento de Valladolid, que es la ciudad donde vivo. Esta es la web. Pública Contenido con licencia CC BY SA 3.0. Vemos aquí el aviso legal y efectivamente publicamos contenido en su página web con este tipo de licencia. Con lo cual vamos a poder tener una noticia que publican en su web del ayuntamiento. Por ejemplo, este homenaje a represaliados del año 36, al trabajo de represaliados, Quizás este monumento, este pequeño monumento, algún momento se haga el artículo y ya tenemos una imagen. Aunque no es, no es difícil ¿no? acercarse al ayuntamiento y hacer la imagen, pero imaginaos que es un ayuntamiento de una ciudad, pues, qué sé yo, de, de China, y yo que estoy haciendo el artículo y estoy en España, obviamente no me voy a acercar hasta China para hacer el artículo, para hacerle la foto, pero ya la tengo porque puede ser compatible. Luego también tiene una serie de galerías multimedia que están bajo esa licencia. Tienen aquí Galería Fotográfica la Galería de Vídeos. Si yo clico en Galería Fotográfica, voy a ver que tiene bastantes cosas. Monumentos, plazas, espacios verdes. Y ya tengo varias imágenes que puedo yo transferir, migrar a Commons. ¿Por qué? Porque me permite la licencia. Aquí abajo lo vemos. La pública aquí. Otro medio, otro, este es como un blog, un medio independiente que bueno, que desgraciadamente cerró Último Cero. Tuvo que cerrar, pero por falta de financiación, pero su contenido también lo publicaba con CCBY-SA. Aquí lo vemos. Propiedad intelectual de El Último Cero. Utilizan esta licencia. Con lo cual, algunas imágenes vamos a poder pasarlas, transferirlas, migrarlas a Commons. Aquí yo tenía una preparada. Por ejemplo, eh, la marcha al orgullo del año, en de Valladolid, del año 2016. Aquí hay varias fotos y aquí abajo incluso un vídeo, bueno, dos vídeos, y hay algunas. Con lo cual, todas estas imágenes voy a poderlas pasar a cómo eh, crear la categoría para el orgullo de Valladolid de este año y... Vamos a poder tener el registro de, de esta marcha. Que por cierto, verdad ¿y por qué, si, por qué con esto? Porque aquí salgo yo. <risas> <rumretos> Había, había una nota autorreferencial ahí. Sí, entonces voy a poder ponerla en categoría mía. Bueno. Pero bueno. Así que, bueno, eh, nos hemos dejado muchas cosas eh, en el tintero, pero bueno, ahora ya, ya sabéis, ya sabes que, o ya saben, que buscando, haciendo búsquedas, eh, voy a cerrar esto, haciendo búsquedas, digamos, con unas ciertas estrategias. Puedes encontrar imágenes que necesariamente no has tenido que hacer tú, sino que puedes utilizar con licencias compatibles imágenes para los artículos que o estás vigilando, o estás redactando, o estás revisando. Vamos, es lo que hago yo. Entonces, lo quería compartir. No sé si ha quedado alguna duda, pero una cosilla antes que, antes que acabemos. Eh, voy a compartir un momento la pantalla. Les voy a contar una cosilla también aquí de Google. Si yo pongo en Google imágenes y busco una imagen. Y, y no todas las imágenes que uno encuentra en Google están liberadas. Que esté en Internet no quiere decir que esté libre. Es una <risa> gran observación. Imagino que van a mostrar ahora el filtro. Sí, claro, y además imagínate que tu perro también está de acuerdo con eso, Coti, me parece, con lo que de decir, ¿no? Porque... Voy a poner en Google Imágenes Perú. Y aquí yo tengo un, en el menú, para ampliarlo, tengo aquí eh, un botón que pone herramientas. Yo pongo aquí herramientas, se me despliegan unas opciones y vemos aquí derechos de uso. Si yo clico aquí y pongo licencias Creative Commons, probablemente me aparezca alguna imagen con licencias compatibles. Obviamente, las licencias Creative Commons tenemos la no comercial, con lo cual, pues, habría que restringir un poco más esta búsqueda, pero por lo menos ya nos filtra. Y, de hecho, sí, salen sí. varias imágenes que están en Wikipedia y en Commons. De hecho, en una época de Google, esa búsqueda la tenía un poco más refinada y te permitía buscar de la misma manera que te permite buscar Flickr. Pero uh -huh. eh, en un momento decidieron... Cambiar eso y simplemente pusieron licencias Creative Commons y nada más. Este... Y bueno, bueno eso genera, genera unos problemas porque no es tan fácil, no es tan claro el filtro. Ya, sí, claro. Por eso, por eso hay que tener lo que he dicho. No solamente es cuestión de hacer la búsqueda y decir, ah, la, la encontré. Sino que hay que hacer un poquito una pequeña investigación ¿no? acerca de es fiable la página es fiable ese perfil que ha subido esa imagen, no lo sabemos, ¿no? Entonces hay que tener un poco de picardía, como he dicho antes, acerca de qué es lo que, y dónde está Constanza, se fue. Es que Constanza en realidad está, eh, como siempre, haciendo malabares, eh, no te escuchamos, Estás Ay, perdón, tuve. estaba con un temita hogareño, pero ya está. Solucionada. Bueno, bueno, pues ya está. Excelente, excelente, igual que siempre, ahora vamos a tener que inventarte un tema para que vengas este, y vuelvas a hablar que, que con nosotros y nosotras, este, pero mil gracias eh, Miguel Alan, porque la verdad que súper bien y, y creo que abordaste como el tema en todas las aristas posibles, eh, yo creo que... Eh, y además me, encanta, sí. me, me encantan los ejemplos que traes, lo tengo que decir, o sea, siempre traes como muy buenos ejemplos. Ah, bueno, <risa> no. gracias. Y para mí, que siempre eh, eh, tiene un montón de material porque quiere que sigamos invitándolo, o sea, es como, nos quedan un montón de cosas para ver, así que seguramente vamos a tener algún otro encuentro al respecto. <risa> Mil gracias. Bueno, chicas, pues nada, que me ha gustado, me ha gustado volver, y... Espero que sirva, sobre todo. Como Cualquier siempre. duda, pues ya a lo mejor leo los comentarios y si alguien pone alguna duda, pues. Ah, mira, sí. por ahí ponen un gracias. Ahí voy poniendo gracias. <ríe> <ríe> Muchas gracias. Hasta el siguiente. Chao. Adiós.